En hiperlimpieza disponemos de una variada selección de plumeros, fabricados en diferentes materiales, de varias medidas y tipos. Recomendamos estos productos para hogares, oficinas, centros educativos o sanitarios, hostelería y centros comerciales. Disponemos en primer lugar de cepillos limpiatelarañas. Este cepillo está compuesto de fibras fabricadas en PVC de color azul, muy suaves y altamente resistentes. Cuenta con un adaptador universal para acoplarse a cualquier tipo de palo con rosca. Podrá adquirir este producto por separado o con un mango de color rojo, fabricado en polietileno y polipropileno. Este palo es extensible para poder alcanzar cualquier rincón con facilidad y se puede utilizar con otros cepillos o fregonas que posean adaptador. Este mango también se puede comprar por separado. En segundo lugar, contamos con plumeros antiestáticos, cuyas fibras son sintéticas y están fabricadas en polipropileno. Podrá encontrar un plumero con mango de polipropileno de color negro, que atrapa el polvo fácilmente gracias a su capacidad electrostática. Así como un plumero capaz de atrapar el polvo con efectividad y que cuenta con un mango de polipropileno blanco, que además se caracteriza por ser extensible. Más adelante podrá encontrar plumeros de plumas de avestruz de calidad superior y fibras derivadas de productos naturales. Contamos con un plumero con mango rojo, fabricado en polipropileno, resistente y ligero. También contamos con un plumero de avestruz de alta longitud, fabricado con plumas de primera calidad y cuyo mango está diseñado en madera. Finalmente disponemos de un plumero de avestruz con mango fabricado en madera de haya, cuyas plumas son de la más alta calidad y es muy resistente y ligero. Por último contamos con plumeros de microfibra. Disponemos de un plumero fabricado en microfibras activas de color blanco. Puede utilizarse en seco o mojado y es lavable a mano o a máquina. El mango de este plumero es de color negro y resistente y cuenta con una rueda que permite colocarlo y ajustarlo en cualquier posición de forma fácil y sencilla. Además, su cuerpo de alambre Permite doblar y dar forma al recambio de microfibra, dependiendo de sus necesidades. El soporte cuenta con un adaptador que se engancha de forma sencilla a cualquier palo telescópico. Finalmente, contamos con un plumero de microfibra, flexible y de alta calidad, fabricado por Unger. ...para utilizarse en espacios intermedios estrechos. Su empuñadura está fabricada en plástico y es muy robusta... ...y se puede utilizar por separado o con los palos telescópicos de Unger... ...mediante un sencillo sistema de acoplamiento...